Déficit de médicos en Ciego de Ávila. La crisis de la asistencia médica causa preocupación en Ciego de Ávila en un contexto de menos médicos y un mayor índice de morbilidad, luego de que 146 residentes pidieran la baja al cierre del 2021 y 39 en lo que va del 2022. Algunas de las causas de este índice de abandonos están relacionadas con la desmotivación, la sobrecarga de trabajo o los retrasos en los planes de estudio cubano increpó a Carlos Lazo en el aeropuerto de Miami. Un emigrado residente en Coral Gables increpó en una cafetería del aeropuerto de Miami al coordinador del proyecto Puentes de Amor, Carlos Lazo, considerado un aliado del régimen cubano. El hombre encaró al profesor y lo acusó de ser un descarado, de engañar al pueblo y de ser un traidor por pactar con el gobierno de La Habana. No te rías, no tengo miedo de decírtelo en tu cara. Eres un comunista de mierda, engañando al pueblo de Cuba, que si leche, que si bloqueo, descarado es lo que eres tú, tú eres un descarado, tú eres un traidor, un traidor al pueblo de Cuba, y al pueblo de Estados Unidos, afirmó el activista vocero del régimen cubano llama a expropiar, multar y reprimir a los infractores. Apelando a toda la furia de la revolución, Michel Torres Corona llamó a reprimir a los enemigos del pueblo, que son todos aquellos que de manera creciente no comulgan con la doctrina cada vez más creciente de la llamada continuidad. Activistas cubanos que se manifestaban frente a la Embajada de Cuba en Chile por el hundimiento de una lancha con 23 migrantes, de los cuales siete fallecieron, incluida una niña de dos años, fueron provocados por personal de la Embajada que respondieron con gestos obscenos. Un diplomático de Cuba en Santiago de Chile se tocaba a los genitales delante de personas que protestaban pacíficamente. La Cancillería chilena debe proceder a su expulsión. Las actividades implementadas en Chile forman parte de una intensa campaña internacional para visitar la represión del régimen cubano en contra del pueblo. La embajada de Washington en Havana salió en defensa de los periodistas del medio independiente El Toque, que fueron difamados por la televisión oficialista cubana en fechas recientes. Vergonzoso que Cuba dedique un noticiero a difamar a los periodistas del Toque tras los injustos interrogatorios. Dijo que las leyes cubanas penalizan a los periodistas independientes y limitan la libertad de prensa. Por eso Cuba es calificada como la peor de América Latina en libertad de prensa, agregaron. La seguridad del estado mantiene tomada la termoeléctrica Antonio Guiteras por sospecha de sabotaje contra el software, dijo un oficial del Ministerio del Interior en Matanzas, que se rehusó a ser identificado. Técnicos y trabajadores de la Guitera confirmaron la militarización con extremas medidas de seguridad de la instalación, pero atribuyeron la falla a problemas eléctricos en el sistema de generación y descartaron el sabotaje. Maltrato animal en Cuba. Un caballo se desplomó y el dueño le da latigazos. La activista animalista cubana Jenny Caballero denunció un episodio de maltrato animal en San José de las Lajas, Mayabeque, donde un caballo que tiraba de un carretón cayó desplomado en la vía pública y su dueño le emprendió latigazos contra el animal. Caballero intervino en escena con teléfono en mano para grabar los hechos y exigir al dueño y a otras personas de su entorno que detuvieran la golpiza y auxiliar al pobre animal que ya había sido examinado en la vía pública público.